onda chicos? Yo soy Emulsar y es un placer estar de vuelta, ya sé, he desaparecido mucho tiempo, lo siento chicos Y los que pidieron más videos con mis primas, pues ya los estamos haciendo Y también estaba jugando Fortnite hoy, así bien de la nada <risa> Bueno, yo siempre juego Pero quise caer en la isla que está hasta el fondo, no sé si la ven Entonces me pasó algo muy extraño, cayó alguien y yo vi que... Bueno, me escondí de él, pero cuando vi que hizo su escalera, se aventó como para matarse solo entonces pues tiré muy tarde una bomba y al parecer lo maté y me contaron la kill y yo así de no manches, esa kill no es mía, hasta tengo la repetición de su cámara y de la mía y no sé cómo me la quedé. O sea, ahí se ve que ya se lanzó el vato y yo tiré muy tarde el misil y me la contó. Ahora veamos que no estoy mintiendo, que si la contó hasta se escucha. Y bueno, ahora vamos con la cámara del vato. Y bueno, ahí estoy escondida, no sé si me alcanzan a ver atrás de la piedra y el vato se queda quieto, siento que tenía lag porque igual cuando venía en el avión venía muy trabado. Entonces, pues, empezó a hacer su escalera y si pueden darse cuenta, él se tira solo y yo apenas lancé el misil, pero me la contó. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Me merecía ese kill? No lo sé, pero bueno, ya hice una misión y nos vemos en el próximo video. No te pierdas y suscríbete si es la primera vez que estás aquí. Yo soy Gemboisio, muchas gracias.